Autocontrol. Relajo mi cuerpo y suavemente voy deteniendo la carrera de mi mente. Visualizo mi ser como el chofer del vehículo interior, donde la mente y la personalidad son el manubrio. Aplico el freno y poco a poco mi mente me obedece. Le agradezco a mi mente todo el trabajo que hace, pero ahora es tiempo de detenerse. Silencio. Paz. Calma. Estos sentimientos van limpiando mi interior de toda la basura acumulada. Se despejan mis ideas, al igual que un cielo azul. Así percibo mi interior. Veo mi mente como una amiga. No sabotea mi estado, sino que me ayuda a mantener el control. Soy el ser consciente y cada pensamiento lo decido con voluntad. Soy soberano de mi propio interior. Estoy en control, estoy en paz.